Hola, amigas y amigos de Fan Deportivo e Historiomanía. Comenzamos Camino 6, un programa dedicado al deporte nacional, crítica, análisis, resultados e historia para los amantes del deporte y el impacto en nuestra sociedad. Nos acompaña Oscar Ramírez, de Fan Deportivo. Yo soy Rafael Herrera, de Historiomanía. ¿Cómo estás, Oscarín? Vamos a empezar ya este capítulo 7. Eh, vamos a empezar con el F.A. ¿Qué te parece, Oscarín? Que está muy movidita. Me parece... Me parece estupendo, Rafita, que comencemos este camino 6 en nuestro capítulo 7. Exactamente. Ay, vamos a hacer algo, ¿eh? Cuando sea el 6 del 6 del 6. Pero bueno, mientras vamos a empezar aquí con Historiomanía, <risa> este, con, con LFA, eh, la LFA se está poniendo buenísima, ¿eh? Tuvimos muy buenos resultados, si bien en grandes juegos, eh, el sábado hicimos una capsulita dedicada a ella, ahí comentamos la victoria de fundidores sobre, sobre los mexicas, fundidores que se perfila como uno de los favoritos, eh, hicieron errores que mantuvieron a los mexicas más o menos cerca del juego, pero al final ganaron 27-13, es decir pudieron haber ganado por más de 30, 40 puntos, si no hace fundidores esos errores, como dirían en el tenis, no forzados, y este porque no fueron aciertos de la defensiva, o sea, se les caía de las manos al coreback, ¿no? literalmente. Entonces pudieron haber ganado mucho más fácil, así que cuidado con los dinos, ¿eh? afinan eso y cuidado con los, con los fundidores, perdón. Y los dinos, que acabo de mencionar, que son creo que hoy el mejor equipo de la LFA, de verdad son un equipazo, su línea ofensiva es temible, los dirige Ramiro Pruneda, eh, jugador de NFL, ¿no? mexicano, este, veterano, pero es un monstruo todavía, tienen al Búfalo Cojolum, que es el mejor corredor de la LFA, tienen a, a Medina, que es el segundo mejor corredor de la LFA, <ríe> un coreback muy seguro, que además alternan, ahí usan dos, entonces son, es muy difícil descifrar su esquema, y la defensiva pues es extraordinaria, especialmente la, la defensiva secundaria que encabeza el corner Sergio Schiafino, un cuate que estuvo desde Tec de Monterrey brillando en Liga Mayor, y hoy es el mejor defensivo profundo de México, y lo digo con todo y que a mí me encanta, a Jerónimo Arzate de los mexicas pero es que a Fino de verdad es que es extraordinario no lo puedes retar en una marca personal y ahí están los pobres gallos tirándole y tirándole y tirándole no, no los dejó hacer nada y del otro lado tienen a dos norteamericanos increíbles, ¿eh? rapidísimos hubo una jugada espectacular, de hecho parecía que ya se le había ido el receptor al Corner Smith si no me, me, me se me va el nombre de los dinos y da un salto no hombre, pero increíble para desviar el balón de verdad es que son un espectáculo estos dinos eh, la, vale la pena verlos y es la mejor afición el estadio Francisco y Madero que también es donde juegan los araperos lleno todos de morado un ambiente espectacular de verdad que hoy por hoy el ejemplo para los otros equipos de cómo debe de jugar y cómo debe de moverse un equipo profesional de fútbol americano, son los dinos, que además van a enfrentar a los Raptors, va a ser un juegazo, no se lo pierdan el sábado, no se lo pierdan ese partido, de verdad que va a ser buenísimo, eh, porque Raptors es otro de los favoritos, y la verdad va a ser una prueba importante para ver si estos dinos sí son los favoritos, o por ahí se nos están cayendo, va a ser un juegazo. También el Entonces, sábado para... vamos a tener a los Galgos. ¿Perdón? Para ti, Dino, son los favoritos esta temporada. Sí. sí, sí, sí, sin duda. Y fundidores en segundo lugar, ¿eh? O sea, hoy lo domina el norte. Excepto Galgos. <risa> Pobres Galgos, perdón. Pero mis Galgos no dan una. La afición es extraordinaria, es lo mejor que tienen. Y su línea defensiva. Pero la ofensiva, híjole no tienen un esquema, no tienen coreback, creo, creo que salió de coreback el corredor, no, no, no, este, de verdad, un desastre esos galgos, y sí, es una lástima, porque sé que son novatos, eh, tienen buenos jugadores, eh, norteamericanos, lo sigue esta afición norteamericana, ahí en sus redes sociales comentan mucho eh, jóvenes de San Diego, de, de, del sur de California, que siguen este equipo, entonces, ojalá, que el equipo también se ponga a la altura de las circunstancias, especialmente la ofensiva. La defensiva está bien, pero la ofensiva, híjole, y la tienen muy difícil porque. Eh, ay, perdón, aquí ya me equivoqué. Los dinos van contra Galgos, perdón, ahí tu un errorcito. Este, entonces, híjole, yo creo que va a ser un paseo de dinos, eh. aunque van a jugar en el estadio caliente, pero veo muy. van el, el mejor contra el peor equipo de la LFA. Así de fácil. Ajá. Eh, los Reyes son un equipo, ese equipo está también muy bien, con una muy buena defensiva, muy muy buena defensiva, la ofensiva más o menos, pero puede explotar en cualquier momento, entonces los Reyes cuidado, eh, equipo debutante equipo sorpresivo los dirige Alfaro, que es un gran coach, único bicampeón en la LFA, entonces yo creo que los Reyes eh, justo se miden con Mexicas, y de aquí vamos a ver ¿Cuál de los dos equipos siesta sí es la de veras y cuál no? O sea, Mexicas y Reyes están al nivel, vamos a ver quién, quién sale mejor. Eso va a ser el sábado, a las 3 de la tarde, el de Galgostinos a las 7. Y el viernes, un día antes, es fundidores Raptors, ese fue el gran error que tuve. Era fundidores el que se mide con Raptors, entonces vamos a ver si los Raptors o los fundidores, cuál de los dos, van a ser el segundo favorito para llegar al tazón, ¿eh? o sea, creo que de esos dos equipos eh, están al nivel, y, y los dos pueden competirle a Dinos, vamos a ver, va a ser un gran juego, de verdad, no se lo pierdan, el viernes a las 8 de la noche, ¿no? los vamos a estar posteando en Historiomanía, ahora descansan los Gallos Negros, que es un gran equipo, pero me preocupa porque sin el comandante Pérez Arbizu, no se vieron bien, dicen que está Marco García, que no pudo jugar el sábado porque no estaba al tono, si logran poner a tono a Marco García van a ser otra vez un equipo contendiente. Si no, adiós gallos, <ríe> adiós gallos, ahí los tendremos para la otra. Y por lo último que les quiero comentar de la LFA es que vamos a tener entre el 23 y 27 de marzo, es decir, durante esta semana, vamos a tener... A seis mexicanos en el Combine Internacional de la CFL, que es la segunda mejor liga de fútbol americano en el mundo, la canadiense. Eh, vamos a tener a Andrés Espinosa, la de Raptors, Cosme Lozano, safety de fundidores, Osvaldo Sumalacarregui, safety de Dinos, Rodrigo Jurado, liniero ofensivo de Reyes, es un monstruo ese jurado, ¿eh? Y Salvador Cabrera, perdón, Diego Amendaño, safety de fundidores, y el para mi gusto, uno de los mejores que va a probarse es Salvador Cabrera Minuti, Safety de los Reyes, jugadorazo, ¿eh? Entonces, vamos a echarle para que se queden los seis y tengamos seis jugadores mexicanos en una de las grandes ligas profesionales de fútbol americano. Insisto, a mi punto de ver, es la segunda mejor, ¿eh? Es un paso antes de la NFL. Entonces, están jugando con los grandes. Entonces, eso es lo que tenemos en el FA Oscarín. ¿Cómo ves? Me parece estupendo. Creo que el regreso de Marco García ya lo habíamos visto en alguno de los episodios de Historiomanía. Creo que el verlo de nuevo en, en, en el máximo nivel que hay para el fútbol americano fuera del colegial, ¿no? Creo que es importante y, y, y ya lo queríamos ver, ¿no? Ya lo queríamos ver de regreso. Ya vimos que tuvo una experiencia como entrenador, pero creo que lo que, lo que hizo y lo que puede aportar en la cancha, como coreback, creo que va a ser importante para, para un equipo que lo necesita, ¿no? Sí, así es. Marco García de verdad es un extraordinario jugador, muy inteligente, y de hecho, el, el que haya tenido esa experiencia de coach, lo hace ser un coreback coach, es decir, un coach dentro del campo, y eso te da un plus, entonces ojalá ¿eh? ojalá, si está a tono, por el bien de fútbol americano, ¿eh? por el bien de Marco García por el bien de Gallos y por el bien del fútbol americano, ojalá esté en tono que regrese y vamos a tener un eh, este, un extraordinario jugador ahí de vuelta este pero bueno pasamos si gustas al fútbol, soccer <risa> vamos a cambiar sí, un poquito de porque deporte porque <risa> ahora sí se nos juntó ahora sí que todo en el fútbol soccer, la semana pasada tuvimos eh, otra más de Pumas, una anécdota totalmente en CU. Fueron, perdieron en, en el partido de ida de, de, este, de la Conca Champions, 3-0, un clima horrible, eh, congelados. Y, y el equipo de, de New England riéndose de Pumas, de los aficionados. Finalmente Pumas dice, no se preocupen, nos vemos en el Olímpico. Y la hicieron valer. La hicieron valer. De principio a fin se vieron dominantes. Le dieron la vuelta al marcador. Empataron el global a tres. Y ganaron en penales. Entonces creo que una vez más la anécdota de, de Pumas para hacer realidad. El sueño de, de muchos de verlos con algo de gloria. Por fin se les dio. ¿no? Este fin de semana también hablando de glorias el América por fin levantó el vuelo, le ganó al Toluca, y, y ya, ya veo cómo empezamos a salir del sótano. <risa> ya voy a poder salir a la calle con mi playera. Eso sí es noticia, Oscar. Eso sí es noticia. <risa> se tuvo, se tuvo, no, mira, castillo. de los Pumas... <risa> de los Pumas, es curioso, la verdad es que, y eso se lo reconozco, un equipo muy aguerrido, ¿no? Yo creo que de los Pumas es un equipo históricamente aguerrido eh, si van perdiendo 3-4-0, es de los pocos equipos que he visto que no dejan de correr, que no dejan de pelear y dan sorpresas, ¿eh? o sea creo que Pumas es un equipo que eh, hasta en desventaja parece que se siente bien ¿no? entonces sí, creo que, es, es admirable te, digo, te lo digo como americanista mm. creo que Pumas es un equipo que es más, que es más corazón que, que cartera, la neta porque hemos visto cómo ¿Sí? se han deshecho de, de 200 mil jugadores cuando llega la primera oferta económica, pero llegan jugadores que ni conocen en el fútbol, mexi que ni conocen en el fútbol mexicano, que vienen muy jóvenes de la cantera, que vienen este, para una segunda oportunidad, el, el propio caso es el de Pablo Barrera, no ya no lo querían ni en el Monterrey, llegó a Pumas, eh, terminó ese torneo siendo el el jugador con más asistencias y otra vez <ríe> contratos grandísimos en, en San Luis, uh -huh. contratos grandes en Querétaro. Entonces creo que es un equipo que, que le da eso, ¿no? Hoy día tienen en en Dineno, el capitán Dineno, un este, un baluarte, un estandarte, que igual lo tenían con Abraham González, se fue a, se fueron, se lo llevaron a Tigres, igual que otro, otro par de jugadores, pero esa es la, la historia de nunca acabar de Pumas. El fin de semana también hubo otros dos clásicos, el, el clásico Tapatío, que ese sí se fue a los golpes otra vez, desafortunadamente, otro juego manchado desde la cancha, porque sí, sí, intenso, ¿no?, intenso se vivió, lo malo es cuando esto ya pasa a las manos, Ponce se va expulsado por ahorcar a Aldo Rocha, y este, y triste, ¿no?, triste porque pues, son los que están en la cancha, ¿no?, 15 minutos antes salieron diciendo, pasen los estadios y cosa y media, ¿no? 15 minutos después voy a ahorcarlo. ¿Por qué no? Sí. <ríe> es el mejor mensaje que necesitamos en el fútbol mexicano. Eh, pero seguimos pero, haciendo nuestra ronda de aplausos, ¿no? Exactamente. <risa> al minuto 67 todos nos abrazamos y nada. Sí, sí, sí. Sí, no, sí, sí, sí entiendo, Oscarín. Trist, y, y bueno, Oye. buenas noches. Ajá. Buenas noticias, pero ahorita te... Ahorita vengo con esas, Rafitas. Coméntame. Ah, no, nada más de los Pumas para acabar y redondear su semana. No puedo dejar pasarlo, soy necaxista. Y sí, ya nos acostumbramos... Ya nos acostumbramos a ganarles. Lo bueno que los Pumas tienen un... Como los hombres de negro, ese apare, aparatito Ajá. que les quita la Ajá. memoria. Entonces, por ahí... Exactamente, son como el Barça, al final de cuentas son el mismo, si le vas al Barça le vas a Pumas, entonces de repente... No se ve Rafita, que es... no Rafita, eso, eso no te lo voy a permitir Rafita, no aquí, no en este programa, esas eran mis buenas noticias no, Rafita, esas eran mis mira, buenas noticias. Vamos a hacer una encuesta a nuestros seguidores y vas a ver, vas a ver, te lo voy a demostrar okay. con números. Amigos... Pero... El que nos está escuchando, por favor, en los comentarios, pónganos Barcelona o Real Madrid. Obviamente van a poner Barcelona, yo lo sé. Yo lo sé que van a poner Barcelona. Los veo ahí en los comentarios. No, pero debe de ser la combinación. Barcelona Pumas, eh, Real Madrid América, no sé. Ahí ya. Ya me estás vendiendo no, humo. Ya me estás vendiendo humo. Va a haber estadísticas, va a haber estadísticas. Pero bueno, dime la gran noticia. Yo no sé, pero el Barcelona <ríe> le metió cuatro en el Bernabéu al al, Bar al Real Madrid. Entonces, ahí están las buenas noticias. Cuatro <ríe> cero. La gente va a decir y va a llorar y va a decir, no, es que nos antiguaron un penal y, y que de la Vinicius. Ay, no, no. no, no, no, a ver. Les metimos cuatro por andar en el primer gol. Ronald Araujo de cabeza, ¿por qué? Porque Vinicius se está quejando de una falta 15 minutos antes, 15 minutos antes fue un, según él una falta, porque nunca hay falta, lo carga Ronald Araujo y, y, y quiere sacarlo, pues no, ya no te iba a sacar doblete de Bomeyang y, y otro gol y otro gol, entonces no hay cómo, no hay cómo. Creo que este Barcelona de Xavi por fin nos está sacando igual que el América del sótano. Entonces, pues ya, el Barcelona con eso ¿Qué posibilidades en... hay para el... No. Ok, el Barcelona es lo que te iba a preguntar, en... en tercero de liga, por debajo del de Real Madrid, creo que por ocho, ocho unidades, creo que por ocho puntos, pasaron a, a cuartos de final ya de Europa League, que igual se despacharon a, a otro en... En, este, en el camino al Galatasaray, igual, golazo de Aubameyang, y, este, y bueno, ya sabemos que Copa del Rey ya no hay para el Barcelona, Champions tampoco, pero pues, igual, el Real Madrid se va a quedar sin Champions, entonces no importa, todo está bien. Oye, pero para el próximo año sí califican a la Champions, ¿no? Esa es la idea, supongo, aunque no lleguen a ser campeones. Sí, o sea, yo creo que a lo que le está apostando la directiva es cerrar con compuestos de Champions porque si no si no cierran este compuestos de Champions League se les cae el fichaje de Haaland y no quieren. Sí. Han hecho todo sí, para sí, fichar sí. uno y mil jugadores gratis este verano para ese dinero poderlo invertir en la ficha de 75 millones de, de euros de Haaland. Entonces, va a ser un fracaso si no si no logramos una, este, calificarnos a Champions, ya no ganar, calificarnos a Champions, pero creo que hay buenas posibilidades sí, claro. de que ganen la Europa League también ganar la Europa League te califica directamente a la Champions entonces, ese es claro. otro boleto claro, no, y además pues al final de cuentas es un equipo en reconstrucción, ¿no? este sí. y se está mientras menos dure esa reconstrucción, mejor, ¿no? que se está hablando del regreso de, de Messi, ¿no? Y ya Xavi lo dijo así abiertamente. Mientras yo esté siendo entrenador del Barcelona, Messi tiene las puertas abiertas de par en par. No Y, y sí, obviamente dijo, ¿no? Yo no puedo decir más porque pues tiene contrato y es prácticamente ilegal que yo lo esté invitando, <risa> pero yo creo que mayor invitación no le pudo haber hecho, sobre todo después de la rechifla que le hicieron al París, y todavía que el fin de semana lo goleó 3-0 el Mónaco. Entonces, sí. al que sí de plano ya le cerraron la puerta, fue a Neymar. Neymar le dijeron: no, ya lo intentamos en el verano, no quiso venir. Neymar ya no viene el Barcelona. Pero pues. Ah, y además creo que Messi es más identificado con Barcelona que Neymar, ¿no? O sea, el, sí, no, al final pero, de cuentas, ¿no? Exactamente, no, y aparte lo que quería Neymar era regresar a donde se siente cómodo, y la gente lo quiere, entonces, después de que te chiflan cada fin de semana, tú imagínate, será Teibolera. No. Pues que se regrese a Santos, porque este, ya, ya como que se le están acabando los lugares. Este, sí, no. pero, pero bueno, veremos qué pasa con el Barcelona, Oscarín. Yo ahí en la Liga Española la verdad no tengo ningún favorito. La verdad, este, entonces, pues adelante el que sea, no, no, no importa. Eh, oye, de la Liga Femenil, ¿qué pasó? En la Liga Femenil, pues, fíjate que hay un equipo que anda bien, es Chivas. <ríe> Me duele, pero anda bien. Anda bien, Este Alicia Cervantes, goleadora, crack, lo que le sigue es este de lo mejor que hay en la Liga Femenil. Creo que la Liga Femenil se ha estado posicionando fuertemente Ah, hemos, hemos, han hecho lo que no ha hecho la liga la liga varonil de, de la liga MX, que es exportar talento mexicano a Europa. Tenemos jugadoras como Kenty Robles jugando en el Real Madrid, tenemos jugadoras ya este, jugando en el Betis, tenemos jugadoras este, peleando puestos de Champions con el Barcelona, en el Lyon, en, o sea, tenemos más jugadoras mujeres en Europa que hombres. Entonces, este... Entonces, este pues sí. Entonces, este sí. te digo que creo que el, el fútbol femenil está abriéndose buenas puertas aquí en México y al mundo y eso obviamente va a dar más solidez en el tema económico. Desgraciadamente también empezaron a salir este fin de semana pues cosas que no deben de existir porque Nailea Vidrio y, y Selene Cortés fueron al partido de León a apoyar al, al equipo varonil. Se encontraron con aficionados que les pidieron una foto, al final del día las agredieron, siendo jugadoras del de león femenil, y obviamente vino, vino este, pues los Instagram Stories denunciando este tipo de cosas, y no faltaron las cosas, este las, las, las personas, porque hombres no son, este, juzgándolas, eh, siendo poco empáticas con la situación. In, sin palabras, sin palabras lo que lo que hace este este tipo de personas, entonces creo que que pues nosotros como Camino 6 nos unimos y, y respetamos mucho eh, este tipo de situaciones, el, el que hay que respetar a las personas, ¿no? Independientemente de si es mujer o si es hombre, el respeto, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de esto, Rafita? Sí, no, pues bueno, al final es un reflejo de la sociedad, Oscarín, tristemente, ¿no? Este, y pues bueno, también creo que ahí se, ahí se nota, ¿no? Este, inclusive, fíjate, de Alicia Cervantes un poquito, eh, justo ligando esta, esta situación, eh, porque nosotros tenemos nuestro episodio de Alicia Cervantes en, en Historiomanía Deportes, y es curioso, y desde ahí empiezan las cosas, este, cuando se empezó la investigación en redes o en la web sobre Alicia, este, tanto <ríe> la, la vida de la jugadora, ¿no? Si no te decía, este, Alicia Cervantes eh, y su novio, eh, Alicia Cervantes, ¿de quién es pareja? Alicia, o sea, como que seguimos mmm, no dándole la importancia de una jugadora profesional, y se toma por otros lados, ¿no? Creo que desde ahí empieza el asunto. Al final de cuentas, ella es una jugadora profesional y es la máxima goleadora de este país, ¿no? Entonces, eh, si tú pones, no sé, Guiñac, te va a aparecer Guiñac, mejores jugadas, Guiñac, goles, Guiñac, no sé qué, Guiñac, estadísticas, y de Alicia Cervantes, ¿no? Entonces, creo que desde ahí empezamos a ver un poquito... Y de ahí pues escala, ¿no? A, a lo que les pasa a estas futbolistas de León, tristemente, ¿no? Y bueno, de lo de Alicia Cervantes, este, también a mí me parece algo fenomenal, recuerden que ella empezó en el Atlas, y en el Atlas le pagaban 1500 pesos mensuales. Claro. Que por eso y el, el Atlas. Tenía... Exacto. Y ahí va empezando la liga M, femenil MX, pero 1500 mensuales, eso sí. sinceramente sí. lo gana un jugador llanero de calidad o sea, no, y más hasta no claro. más exactamente, no es de una profesional y ella se queja y por eso la corre, ¿no? inclusive ahí está su historia interesante ya ella estaba dedicada a otra cosa la rescata el Monterrey se hace campeona con el Monterrey, que de hecho en el norte también se toman las cosas muy en serio, creo que Tigres y Monterrey son grandes equipos también de, de femenil. Dato curioso, Tigres, ¿no? dato curioso mm. las plantillas económicamente que más le invierten en sueldos son Monterrey, así por rango son Monterrey, no, Tigres, Monterrey, América y Chivas, Pachuca y León. Sí, claro. No, y en el norte ahí la rescatan, y de ahí se va al equipo de sus amores, ¿no? Que siempre fueron las chivas, goleadora histórica, y de verdad es una devoradora del área, ¿no? Es increíble lo que te hace Alicia sí. Cervantes, y, y qué bueno que esté, pues qué bueno que esté otra vez en, manteniendo ese nivel, porque estas jugadoras, es un poquito comparado con lo de la LFA, eh, el sacrificio que hacen est estas atletas, y estos atletas en sus respectivas ligas, será lo que deban de agradecer las y los atletas en el futuro. Ya cuando sean ligas completamente consolidadas, donde tengan grandes sueldos, donde tengan toda esa, esa, esa farándula que tienen en el fútbol, soccer, Varonil, por ejemplo, se lo van a deber, a deber estas futbolistas, ¿eh? la verdad. Entonces, pues, ojalá pues, hay que seguir apoyando... Y, este, y pues para que el fútbol se consolide aún más. Y quizá en algún momento será como en Estados Unidos, ¿no? Las que nos den las glorias serán las futbolistas, porque pues, nomás los hombres no se ven ni para cuándo. Pero bueno, este, eso ya lo veremos en el futuro. Entonces, ¿qué tal Oscarín? Sí... Vamos a dar un repaso a lo que pasó en la Fórmula 1. La verdad, este, ya empezó otra vez y estuvo muy, muy emocionante la carrera. Pues sí, emocionante para unos, pero creo que los, los de las dos escuderías del Toro Rosso, creo que no van a estar muy contentos, porque tres de sus pilotos no acabaron la carrera. Ni Verstappen, ni Checo Pérez, ni Pierre Gasly, entonces... El único que pudo acabar la carrera fue su Noda, y también, que digas, uy, acabó bien, pues también empujones, casi, casi. Lo único bueno es que creo Además, que. Los tres fallas mecánicas, ¿eh? A Gassi sí. se le incendia el motor. Eh, Verstappen, quién sabe qué le pasa, pero es obvio que la, eh, la potencia del coche desapareció. Y el Chico Soares, pues para tuvo para... que. Pero se, le acaba... se le apagaron el coche. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, ahí sí, ni los pilotos, ¿eh? eh nada que ver con, con culpa de ellos. Y nada más como un recuento, creo que algo importante de esto es ver a Ferrari hasta arriba. <risa> Digo, eso es bonito. Leclerc ganó el gran premio, Carlos Sainz llegó como segundo, después de ellos se coló Hamilton, quitándole el tercer lugar a, a Russell, y el que, no, el que no esperábamos ver ahí en el quinto lugar fue a Magnussen de Haas, sí. porque llegaba Sí, gran a, sorpresa. Recordemos cómo llegó esta temporada Magnussen a la Fórmula 1. Llegó como claro. No, y, claro Y Haas, pues, no tiene el, la verdad el mejor coche, pero ¿No? la verdad muy bien, eh. de verdad gran sorpresa. Este, también a mí me dio gusto, aunque al final no, no acabó tan arriba, pero ver a Bottas, eh, Corredor muy muy despreciado, ¿no? Este ahí en Mercedes, siempre segundón, pero es un gran corredor, y la verdad, yo espero, a mí me gustaría mucho verlo ganar podios y todo en Alfa Romeo, la verdad. Creo que a lo que le apostó Alfa Romeo con y Botas, esa que sume puntos para el torneo de, de constructores. Al final del día, un sexto, una sexta posición en Fórmula 1 no es despreciable porque te suma sí, claro. muy buenos, muy buenos ocho puntos. ¿no? y digo lo único malo es que su compañero de Alfa Romeo también no quedó muy arriba que es su y nada más sumó un punto entonces exacto aunque para ser debutante digo fue buena actuación con para ser debutante ¿no? ya bueno, veremos pues, cómo se desarrolla más en la temporada si lo comparas con bueno. el otro de Haas de Mick Schumacher que llegó en onceavo o Lance Troll sí. de Aston Martin llegando en doceavo pues sí dices. Bueno. O, o McLaren. McLaren, <ríe> pues, McLaren 14 y 15 con Ricardo y Lando Norris. Oye, increíble ver a McLaren y a Williams de sotaneras, ¿no? La verdad, hasta bueno. lástima, pues. Ahora, no Williams, sé cómo veas tú. Williams ¿Crees que McLaren que... sigue con esos problemas con Ricardo? Eh, ¿Crees que por ahí pueda tener alguna oportunidad nuestro querido? Pato Ward no, la verdad no, no creo, inclusive el jefe de, del equipo ya lo dijo a Pato no le estén metiendo ideas en la cabeza, vamos a dejar que acabe su temporada y acabando vamos a ver porque todavía no definimos cómo va, va a funcionar nuestro programa de pilotos, entonces creo que Pato todavía tiene un camino largo porque no veo a corto plazo a, ni a Ricciardo ni a Norris yéndose de McLaren menos con lo que ganan y, y digo, Ricardo le va a apostar a que en, el, en los próximos gran pre, en los próximos grandes premios, pues ya poder buscar por lo menos un, un, este, un podio. Yo creo que un, sí. un gran premio que se le da bastante bien es el gran premio de Hungría. Esperemos que no tenga que esperar tanto. Entonces, este, pues sí, va a ser algo importante. Porque hay que recordar que hace unos años, el este... Estaba el gran premio de, de su país natal. Bueno, todavía, ¿no? El de Australia, que es el, ¿Sí? el tercer gran premio, que es el que también se va a intentar llevar. Entonces, creo que va a ser algo, algo bueno para Ricardo, el poder agarrar un poquito más de confianza. Pues ojalá, porque ya lleva dos años igual. <ríe> a ver, veremos... Veremos si, si al fin lo logra, ¿no? Oye, pero de Ferrari, la verdad, mmm, le vayas o no a Ferrari, creo que siempre es muy grato ver a ese equipo en lo más alto, ¿no? Este, al final, es de los históricos de la Fórmula 1, y, y yo, mira, sinceramente, no le tenía tanta fe a sus pilotos, pero son dos tremendos pilotos, ¿eh? Lo que hizo Sainz en el arranque de las últimas vueltas, la presión que le metió a Verstappen, creo que es lo que le tronó el motor, ¿eh? <ríe> y también al pobre checo, pues según el checo lo iba a rebasar, bueno, iba a intentar atacarlo y se le fue, ¿no? Y se tuvo mejor que dedicar a defender de Hamilton, ¿no? O sea, la verdad es que Sainz para mí fue este, clave, igual para tronarles los, los motores que de por sí ya venían mal de Red Bull, ¿eh? Y mira, no sé, eh, Red Bull también hay que, este, hay que decirlo, la última carrera donde Verstappen fue campeón, Hamilton ya se le había ido por mucho. Se pudo ganar por el accidente y que la última vuelta fue un 1 a 1, pero ya en las cincuenta y tantas vueltas no se mostró muy duro Red Bull. Y ayer fue lo mismo, ¿eh? Leclerc se le fue y se le fue. Y tuvieron otra vez la suerte del accidente, que ahora sí no lograron hacer nada, al contrario, les tronaron sus, sus motores. Pero creo que de Red Bull hay que tener ahí cuidado, ¿eh? Porque creo que ya llevan rato que no se nota que tengan la, la potencia para aguantar toda la carrera, ¿eh? Porque en las últimas fechas Hamilton les dio la vuelta, ¿eh? Desde Brasil, la verdad es que Hamilton les puso una gran diferencia que tuvieron la suerte, insisto, del último accidente, pero no los veo tan bien como uno pudiera pensar. Entonces yo creo que Red Bull va a ser segundo, o tercero este año. Yo creo que la pelea va a ser entre Ferrari y Mercedes, porque Mercedes siempre, siempre va a pelear, no, son un equipazo y siempre va a pelear. Yo creo que va a ser por ahí. No sé tú cómo veas, Oscarín. Sí, creo que ya lo mencionaste tú. Siempre van a ser contendientes, y pues no nos queda más que esperar, a ver qué nos pueden mostrar en el Gran Premio de Arabia Saudita el próximo domingo. Exactamente, y Red Bull, insisto, creo que ya no venían bien, y con este cambio, híjole, se ve que la van a, la van a sufrir, eh la van a sufrir los de Red Bull, veo difícil que Verstappen pueda repetir su, su campeonato, yo creo que va a ser entre Hamilton, que es un campeonato, la verdad, y y Leclerc o Sainz, ¿eh? porque de Ferrari puede ser cualquiera de los dos la verdad es que los veo fuertísimos no eh, así como se había predicho durante la pretemporada lo hicieron realidad ¿no? en Italia contentos Sí. No. y bueno Rafita, creo que del, de la parte de Fórmula 1 creo que eso es todo y de hecho creo que es todo por, por hoy en Camino 6 eh, vamos a tener programa más adelante en la semana y para que estén para que estén atentos igual lo estaremos anunciando eh, entre otras cosas con los playoffs o bueno las eliminatorias si lo quieren ver así para el mundial sobre todo en Europa que ya son esta semana y por ahí tenemos naciones históricas que están a punto de estar fuera del mundial, entonces vamos a, a ver un poquito de eso a mediados de semana y, y pues bueno, lo de siempre, la bueno ahora no vamos a tener LFA porque se juega hasta el fin de semana, pero sí hay mucho deporte entre semana, así que ahí estaremos comentando y además el mundo está tan loco que no sabemos de qué vamos a hablar <ríe> aquí al jueves, que si hubo guerra, que si es esto, que lo otro, que las barras, entonces hay de todo. Pero bueno, eso es todo por hoy en Camino 6, esperamos nos veamos la próxima edición, y no olviden visitar nuestra web y nuestros canales de YouTube, Fan Deportivo e Historiomanía. Yo soy Rafael Herrera de Historiomanía, Oscar, un último comentario. Eso es todo amigos, nos vemos la próxima, el jueves o miércoles.